Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Siete extraños videos del Internet. Número 1. Venom. En este primer video publicado por el usuario de Twitter Sunny Arcade, se observa una masa negra moviéndose a la que muchos usuarios le han llamado el simbiote real de Venom, ya que los fans de este personaje aseguran es muy similar a este. Esta masa pegajosa parece estar compuesta por hebras que se mueven y se arrastran en una piedra que al moverla con lo que parece una navaja, regresan a su lugar. Pero, ¿qué es esta extraña masa? ¿Será que estamos frente a la presencia de este villano? La verdad es que no. Esta criatura en realidad se trata de un gusano llamado Lineus longissimus, mejor conocido como gusano de cordón, que sí, al igual que Venom, es peligroso pero para los animales, ya que la mucosidad que posee es tóxica. Algunos de estos especímenes han llegado a medir hasta 55 metros cuando están totalmente desarrollados y suelen verse en las costas del norte de Europa o las islas británicas por lo que estamos a salvo de la amenaza de este villano similar al de Marvel. Número 2. Pez fuera del agua. Siempre hemos sabido que los peces no sobreviven fuera del agua, pero observen bien este video. Se puede ver un pez respirando sobre lo que parece ser hielo, completamente fuera de su hábitat natural. Además, observamos que se detiene con sus aletas creen que sea posible o estamos ante una animación hecha por computadora si bien aún no se sabe a ciencia cierta si este video es real o es falso hay registros de peces que pueden sobrevivir fuera del agua como es el caso del pez cabeza de serpiente que fue encontrado por un pescador en georgia es conocido por ser una especie invasora que puede sobrevivir en la tierra y respira aire esta especie proviene de Asia, y al tratarse de una especie no autóctona, su presencia podría afectar a otras endémicas. La División de Recursos de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Georgia dio un comunicado a través de su cuenta de Twitter, Georgia Wild. Si encuentras un pez cabeza de serpiente en Georgia, ¡mátalo inmediatamente! Número 3 Niña colgando este video es extraño e inquietante. Bueno, mano, ¡Oye, ¡Oye! ¿Oye ¿Cómo puedes ya, Allah. ¡Porque se ve una pequeña niña colgada en los cables de electricidad de la calle. Podemos oír sus gritos desesperados, al igual que el de las personas que filman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo esta pequeña logró subir hasta ahí? Resulta que Nadine, la pequeña niña de 9 años de edad, se encontraba jugando en una zona de construcción en la ciudad, cuando vio un cable cerca del suelo y decidió agarrarlo para colgarse. Los obreros que trabajaban en el lugar se encontraban instalando cables eléctricos, por lo que empezaron a subir uno por uno los cables sin darse cuenta que la menor colgaba de ellos. Nadine terminó elevada a más de 15 metros de altura y sus gritos de desesperación no se hicieron esperar. Las autoridades de la zona revelaron que la niña no soltó el cable en un inicio, pues el cambio repentino de altura la atemorizó. Afortunadamente los vecinos tendieron un colchón para amortiguar su caída y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde fue revisada y solo contaba con heridas leves, por lo que no necesitó hospitalización. Número 4. La tierra partiéndose en dos. Imagina que vas caminando y de repente observas que la tierra se está partiendo en dos, y de ella sale un vapor caliente que huele a sufre, pues esto fue lo que le sucedió a Alejandro Guevara, quien filmó este raro acontecimiento. ¿A qué creen que se deba? ¿Será que está abriéndose un portal al inframundo, o solo es un fenómeno natural de la Tierra? Seguramente se trata de una veta volcánica que poco a poco se está abriendo paso por algunas partes. Esto es realmente peligroso, ya que puede pasar incluso bajo algunas comunidades. En el cerro que está en la cárcel Manzano, y aquí está saliendo un vapor. Sumamente hediondo, yo pensé que era humo. Y no sé, weón, bueno, esta weá está rara aquí. Yo creo que hay como una vena volcánica, no sé, porque esta weá huele como a azufre, weón. Bueno. Sinceramente, yo la cagó esta weá, loco, weón. Bueno. Está hediondo, weón. Bueno. Como ácido sulfúrico, una weá así. Menos mal que está el humo para el otro lado. Y está justo en una grieta, hay una grieta aquí. Increíble weón, esta weá loco mal que el humo está para el otro lado, no había la aquí se parte Se parte la weá Y ahí está saliendo humo weón Pero esta weá es de onda pues weón esta weá sí que está Increíble loco weón Esta weá se partió aquí esta wea nunca la había visto en mi vida, weón. Esta wea está peligrosa, weón. Huele como una wea ácida, así, que duele la, que duele la nariz. Me tienen que ver esta wea como una vena volcánica, weón. Sinceramente no le tengo miedo a muchas cosas, pero esta wea como que es desconocida y está caliente. Está caliente, weón. Y si, sí, weón, te viendo esta weá loco, weón. Esta weá es como una vena volcánica, weón Hay que puro venir a investigar esto. Traer un. un geólogo, una weá así, weón. La cagó, loco. Sinceramente, está. Oh, huele horrible, Juan, y está caliente como les digo, está tóxico Juan, aquí estoy tomando la... Número 5 Descubriendo fósiles Señales de nuestra evolución son los fósiles, vestigios de nuestros antepasados, como en este video donde se observa un camino lleno de piedras y una persona golpea con un martillo una de estas, dividiéndola en dos revelando un increíble trilobite ¿te gustaría encontrarte algo así? Hey, let's see what's in this one. Oh, after all that, it's absolutely perfect. Número 6. Naciendo de un huevo. Quise dejar los dos videos más impactantes para el final, como el siguiente. donde vemos a una persona rompiendo un huevo, del cual sale una especie de roedor rosado, de orejas largas. Además podemos ver que hay más de estos pequeñitos animales. Lo impactante de esto es que sabemos que esos roedores no nacen de huevos, así que queda la incógnita. ¿Qué es ese extraño animal? ¿Por qué sale de un huevo? En verdad, creo que solo se trata de un truco bastante interesante. Número 7. El Papa desaparece. En este último video que se viralizó hace unos días, una persona grabó con su teléfono celular, sucedió que después de despedirse de sus fieles, avanzó lentamente y de pronto desapareció en la ventana como si esto se tratara de un fantasma. Los usuarios rápidamente comenzaron a decir que se trataba de una falla en la Matrix y muchos otros de que el video era falso, ya que este efecto se podría crear por computadora. Aunque algunos usuarios indican que el Papa Francisco se encontraría en graves problemas de salud o incluso habría muerto, por lo que se tuvo que recurrir a un holograma. Pero en realidad lo que sucedió fue que se trataba de una transmisión en vivo. Y lo que ocurrió fue en lag, por eso el extraño efecto, que muchos confundieron con un error en la Matrix o falla en la realidad. ¿Qué te parecieron estos videos? Si te gustó, por favor, ayúdame con tu like y compártelo. Si llegamos a 20,000 likes, hago una segunda parte con otros extraños videos que estén surgiendo en Internet. Mi nombre es Ocla Castro. Nos vemos en el siguiente video.